Eh, vamos a ver un video del merenguero respetado, el galán del merengue, Eddie Herrera. Donde él expresa que por la situación y por la manera en que la gente está llevando esta pandemia, debería cerrar el país 24 horas durante un mes. Vamos a ver el video que lo tiene producción por ahí. Escuchemos al galán del merengue. Eh, recibo un fuerte abrazo eh, Es terrible lo que está pasando Con esta pandemia en el mundo Vamos a hablar de República Dominicana Lastimosamente Tristemente ayer falleció eh, eh, Un ex compañero De la orquesta de Wilfrido Vargas trom ex trombonista de Wilfrido Vargas Germán Vázquez Ese fue como un papá para mí cuando yo empecé con Wilfrido Vargas en el 85, hasta el 88 más o menos. Exdirector de la orquesta de wilfrido Vargas. Y murió por el COVID-19. Pero lo triste de todo, de todo, lo triste de todo esto es que su esposa, su esposa también falleció por covid y oigan esto mi gente Su esposa murió Cuatro días antes Que él Él falleció ayer Lunes Ella falleció cuatro días antes Y lo peor de todo ¿Saben qué? Él no supo Él se fue al cielo, él murió Y él no supo que su esposa Murió Porque estaban los dos entubados Imagínense ustedes se fueron ambos y me comentan que por culpa de un familiar joven que se infectaron, se infectaron ambos. Es terrible lo que está pasando con la juventud y con la gente en las calles, con la gente irresponsable, la gente que no tiene sentido eh, de lo que es el respeto por el amor de Dios. Se suponía que esto debió bajar y debió estar mucho más calmado todo, pero no, no, no, no, mi gente. Eh, la clase artística dominicana y todo el conglomerado de, de, de sus compañ ex compañeros de nuestro querido Germán Vázquez, eh, estamos muy, muy tristes. Por él y por todos aquellos. Entonces, Carolina, escuchamos la opinión del galán del merengue, el que me ha sido sin yo. Porque está sano. Será que la mamá Él lo va dice a la así. Chava? Él dice así que 24 horas porque está sano. Neto. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo con esto que 24 horas toque de queda? Por lo menos tres días. Eh, esperen que yo compre el arroz <ríe> y lo huevo. Y le pueden dar tres días. Nelo, vos tú estás buscando Pila Neto con el live no, tuyo. Yo no me estoy buscando nada. ¿Súper colmado? Eh. Son amigos. Eh. El fiao. Super bodega. -e -e -e -e -e -e. No te dan compra. Eh. El fiao. Eh, no te dan compra. Pero yo llamo, yo lo estoy anunciando, yo llamo, mándame un biligue. No fun de pan y una, una pinza de salame. Tiene que darle porque están. ¿Tú no entiendes? Pero, debe la gente coger Ya, yo estoy cansado de hablar de eso. Yo no voy a hablar más ya. Yo Vamos. Yo, vamos a cuarentena entera, uno aconsejando a la gente que no salga para afuera y es lo mismo. Pues salgan ya y ahí, que se mueran. Ah, ahora ahora la cervecería nunca había vendido tanto, ni en ni un diciembre. Uh -huh. <risa> vende más cerveza. La gente ven, se vende más cerveza. Yo creo que todo lo prohibido. Olvídate de eso. Yo creo que 15 días... Es un amor prohibido. Que te digan que no, una no, no, muchachita. Ay, ya, vaya, Ahí que... Y yo me voy a poner para ello ahora. Y porque te... yo no te... Ahora, miedo. ahora, ahora. Y llega... por atrás vas tu. a ver, Ahora, llega la tormenta mañana y todo el mundo está trancado. Ahí todo el mundo quiere estar trancado. No, yo no voy a salir. No, ahí nadie quiere salir. Yo voy a andar en la calle para la gente que... Atención, el life del pueblo va para la calle ya, en la claro, lluvia. lluvia en la lluvia. El teléfono no se joga. <risa> soy el del pueblo. Es para el pueblo que es el teléfono de trabajo. Claro, manito. No le eche agua, no, bueno, pero. Bueno, yo creo que sí. Debería estar cerrado el país en que sea, al menos por 15 días. 15 días. ¿Eh? Eh. ¿Tú, ¿Tú <ríe> estás 15 días. 15 días. 15 días. La familia que tiene tres buquices. De claro. Ve, tres como este que come más que Mira. se le ve que come muchísimo, que pero qué día? pasa que no se haga en todas las ciudades. <risa> ese es el lío que la gente se equivoca porque están cayendo presos. Eh, esa, se exacto, que no se haga en todas las ciudades, que sea en sitios donde la pandemia está afectando más claro, para claro, buscar no, la claro. forma de reducirlo. Ah, no, por Santiago y capital sí, esos sitios. Sí, <risa> no están trancados siempre. <risa> esa gente siempre está trancado <risa> hey, afuera. Nunca tuve gente. ¿no? <risa> Para ellos siempre hay COVID, tú me lo ahí. Eh, si es por ellos... Eh. Eh. ¿Cómo lo digo? Digo en sentido que estén trancados, pero... O sea, que esté cerrado y 24 horas, pero en sitios que, que afecte más la pandemia. Claro. Porque, por ejemplo, hay sitios que no están tan afectados, que no es necesario que esté 24 horas. Santiago, por ejemplo, la, sí. Tal, por ejemplo, aquí mandaron un comunicado ayer, que sí. hay una clínica de San Francisco que ya no recibe pacientes de UCI. No. Dos clínicas que no, ya no ya reciben ya... Eh, o sea, ya no tienen para que Dios nos intensivo. ampare. Nosotros. No hay cama de intensivo. Entonces, si eso es así, lo estamos cogiendo todo a chiste y, todo a ch y vaina. Pero tenemos que buscar la, la realidad. Lo que dice el galán de merengue, positivo. Ya, eso es un tema. Neto, no neto, neto puede tener un mes trancado. Ya Neto tiene un intercambio no, con mí, una no, no, voz, mí, primero, con un super colmado por ahí. No, no, a mí. Que eh, le va a mandar a Neto. neto dice el trancado. El primero que es... El prim, no, que yo soy un joseador. Lo mío en modo joseo. Ahí ayudar a la gente. Ahí mismo. Ay, te, no, puede entrar acá el 24, yo busco un permiso que te te eh, Esta noche está lloviendo aquí más. Right. Sí, es verdad. No, porque hoy, hoy es fuerte. No, como que, a, hasta yo mismo me mando. Bueno, oye, que más... Te voy a decir cosas. Oye, si hoy llueve, el aire va a estar encendido. Si llueve, el aire va a terminar en Oye, la gente. ¡Ah, no, mira! Porque la gente lo que usa eso es para mandar captura a los jefes mañana. Atención Néstor. A, a Néstor lo van a usar. A Néstor te va a. Néstor, cuando comience la lluvia. Y, ve, y vean para pues, después de puertecitos inundados. Porque el dominicano es tigre. ¿eh? Le van a hacer captura. Y le van a mandar mañana a los jefes. Mire. No se puede salir. No se puede salir.